Hola, soy José María Regalado y esto es Inmersión TIC Academy. En este vídeo os explico cómo descargar vuestros directos, vuestros live de Instagram. Quizás habéis sufrido realizar un directo en Instagram y luego encontraros que no podéis descargarlo y por tanto compartirlo en vuestras redes. Esto es porque cuando haces un directo eh, lo lógico es almacenarlo en IGTV, que nos permite vídeos más largos de un minuto, que es lo que se puede colgar en un perfil, en una publicación de un perfil de Instagram, los vídeos de IGTV solo pueden tener un máximo de duración de 15 minutos cuando lo subimos con un dispositivo móvil que es como solemos hacer normalmente los directos por tanto nos encontramos con esta situación que el directo supera los 15 minutos que también es habitual y no podemos descargarlo solo lo vemos en la foto de nuestro perfil y dura 24 horas para evitar esto eh, lo primero si la subida de un vídeo IGTV IGTV es desde un ordenador además podemos subir hasta 60 minutos también tener este dato presente ¿Qué podemos hacer para descargar nuestro directo entonces vamos a usar un capturador de pantalla voy a poner un ejemplo pensando en móviles android descargando la aplicación az screen recorder y con ella vamos a poder hacer la captura de ese directo editarla y poder eh, subirla no obstante si tenéis un iphone por ejemplo podréis hacerlo también con la propia aplicación de captura de pantalla pantalla que trae de serie también tened en cuenta el tamaño del archivo si son eh, vídeos más cortos los que podéis subir con el dispositivo móvil no pueden superar los 650 megabytes y si se tratan de vídeos de hasta 60 minutos subidos a través de la aplicación del navegador a través de un ordenador eh, no pueden superar los 3 gigas y medio así que tened esto también muy presente y un par de apuntes técnicos eh, para configurar el capturador, los FPS no pueden estar por debajo de 30 y la resolución mínima es de 720, así que tenedlo presente para las configuraciones eh, del capturador o de la cámara si lo que estáis es grabando un vídeo para IGTV. Y ahora os lo muestro en este caso en el smartphone para que podáis ver todo el proceso. En primer lugar os explico la aplicación que vamos a utilizar y es az screen recorder esta ok nos sirve para capturar la pantalla del teléfono tanto en vídeo como en imágenes etcétera bien nosotros vamos a capturar vídeo le vamos a dar a abrir y funciona como veis como una burbuja encima de resto de aplicaciones entonces lo que va a hacer es grabar todo lo que hay en pantalla y también graba el audio vamos a ir primero a los ajustes arriba y en ajustes es importante que pongamos la resolución máxima que es la medida habitual del del teléfono la frecuencia de imagen os recomiendo que esté en 30 fps el, el bitrate lo ponemos automático la orientación si la ponemos automática va a estar eh, pasando de vertical a horizontal esto dependerá de lo que tengamos que hacer yo lo dejo en automático desactivamos el time lapse y esto es importante grabar audio interno que grabe el audio veis que lo podéis activar y desactivar que grabe el audio, el audio interno esto es lo que nos va a permitir capturar el audio de, del direct ok y luego bueno estos son detalles de cómo funcionar para ponerlo a funcionar para pararlo el valor de la cuenta regresiva etcétera esto ahora nos da igual Bien, a continuación vamos a ir a la cuenta de Instagram que queramos grabar. La abrimos, los directos sabéis que se guardan aquí en la foto de perfil, pinchamos encima, empieza el directo y en el momento en el que queráis empezar a grabar, solo tenéis que darle a la burbuja y darle a grabar. Os va a hacer la cuenta regresiva y bien, empieza a grabar. Recordad que tenga el volumen eh, puesto que esté a media altura, pero es importante que suene, eh, pero no muy alto para que se grabe bien el audio. Y lo tenéis que dejar en un sitio tranquilo, sin ruido, pasar todo el, el vídeo y una vez que haya finalizado, solo tenéis que pararlo. Bien, una vez lo hayáis parado, ya tenéis el vídeo grabado. Le daríamos al play para que veáis que ha capturado la imagen. En este caso tiene mi audio porque estoy hablando, pero lo importante es que graba el audio interno del teléfono. Así que esto es lo que necesitáis para descargaros vuestros largos direct en este momento. Si te ha gustado este vídeo, pincha me gusta, suscríbete al canal, pincha las notificaciones, compártelo en las redes sociales, haz lo que quieras con él, pero eh, disfruta del resto de contenidos del canal si así lo deseas y nos vemos en el próximo vídeo.